Es importante entender algunos conceptos para evitar errores y asegurarnos de que nuestra investigación es rigurosa. Vamos a repasar rápidamente los principales. Para empezar, el proceso habitual de contratación pública es el siguiente, licitación, adjudicación y formalización. Es importante distinguir entre estos tres pasos y los diferentes precios a los que hacen referencia. No es lo mismo el precio de licitación, el importe máximo que un organismo público está dispuesto a pagar, vamos, el presupuesto, que el precio de adjudicación, el precio definitivo que pagará a la empresa. A veces vemos artículos con titulares que dicen el gobierno va a gastar X cantidad de euros haciendo referencia al precio de licitación y esto no es lo que se va a pagar, es solo el presupuesto inicial y de hecho las empresas suelen rebajar ese precio en el momento de presentar ofertas. Tenemos que tener en cuenta que después de firmar el contrato hay otra fase que puede cambiar el precio. Las modificaciones. Aquí son tan comunes los sobrecostes. Un contrato se puede modificar siempre que esté previsto en los documentos iniciales de forma clara, precisa e inequívoca. O si pasan cosas excepcionales y no previsibles durante su ejecución. Las reglas de los diferentes países pueden ser más o menos estrictas en el control de esto, que es una de las vías tradicionales de corrupción. Por ejemplo, se da un contrato a una empresa por ser la más barata y al final se le acaba pagando más de lo que ofrecían al resto de sus competidores. ¿Son todos los, los procesos de contratación iguales? No. Pueden ser abiertos o cerrados, los dos tipos más habituales son el abierto y el negociado. En el procedimiento abierto se licita, como su nombre indica, de forma abierta y pública. Cualquier empresa que pueda hacer contratos con las administraciones y que cumpla con los requisitos de solvencia y experiencia establecidos puede presentar una propuesta. En uno negociado se elige al adjudicatario tras consultar con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos. Existen dos tipos, el negociado con publicidad, en el que se publica el anuncio de licitación, o sea, se cuenta en público que se va a contratar antes de hacerlo, y aunque se invite a unas empresas, otras pueden pedir participar. Y el negociado sin publicidad, en el que no se anuncia la licitación. Se puede usar para determinados tipos de contratos o cuando sea necesario porque, por ejemplo, solo una empresa puede hacerlo. Normalmente se abusa de este procedimiento para esquivar la concurrencia y la transparencia, y dar un contrato a dedo. El tiempo también es un factor clave en el proceso de contratación. A menos tiempo para que las empresas puedan enterarse, presentar propuestas y que éstas se evalúen, más probabilidades hay de dejar colar corrupción o que no se elija la mejor oferta. Normalmente existe un procedimiento ordinario con tiempos habituales y procedimientos de urgencia y de emergencia. Este último es muy relevante, por ejemplo, en casos como la crisis sanitaria de la COVID-19 la mayoría de países europeos utilizaron procedimientos de emergencia para contratar servicios o materiales necesarios. Estos contratos se podían dar directamente, a dedo, y permitían pagar por adelantado sin procedimiento y sin apenas transparencia. En la mayoría de casos no hay detalles del contrato. En el segundo vídeo hablamos sobre la regulación europea armonizada de los grandes contratos, pero también hay umbrales para la regulación de contratos por abajo, no solo por arriba. Para los contratos de sumas pequeñas, no apliquen las reglas generales de contratación. Pueden ser asignados directamente a una empresa sin un concurso ni un procedimiento de adjudicación, ni tampoco la publicación de todos los detalles del contrato. Así, se puede contratar a la empresa que se considere y solo a veces publicar esa información. Y se publican muchos menos datos que con el resto de contratos. Muchas veces solo se publica el precio, la empresa que se lo lleva y un título indicando para qué es. Estos son los umbrales, por ejemplo, en cuatro países europeos. Por debajo de estos precios se puede utilizar esa adjudicación prácticamente a dedo de los contratos menores. Y esto es todo sobre los principales conceptos de contratación pública. En el siguiente vídeo te contaremos cómo puedes conseguir hacer historias a partir de datos de contratación pública.